Saludos, aquí estamos nuevamente y en esta oportunidad para hablarles a ustedes con relación a lo que es el boletín de visas, el boletín de visas que corresponde exactamente en el mes de mayo. Recuerden que aunque estamos en abril, ellos tiran el mes antes el boletín correspondiente a esa fecha. Aquí tenemos lo siguiente eh, para los F1, hijos mayores de 21 años de ciudadanos Sería diciembre 15, 2014, promedio de espera 8, 8 años, es el promedio de espera F2A que son los cónyuges o hijos menores de 21 años de un residente permanente Están los de septiembre 8, 20, 21. Este tipo de fecha es el fin de acción, o sea cuando hay una visa disponible para estas personas El promedio son 2 años y medio, ese es el promedio F2B que son los hijos de residente, los que son ya mayores de 21 años de edad. Aquí estamos para eh, septiembre 22, de, 22 del 2015. Por medio espera, 7 años y medio. F3, que son los hijos de casados de ciudadanos americanos, diciembre 8, 2008. Por medio, 14 años. Han variado bastante las fechas, de 10 a 14. Y en el caso de F4, en cuanto a lo que tiene que ver la mayoría de los países, exceptando lo que es China, India, México y Filipinas, tenemos que estar los de abril 8 de 2007. Por medio de espera 16 años. Primero empezaron con 12, de 12 lo pasaron a 14 y de 14 lo pasaron a 16 por el delay producto de lo que fue la pandemia. Seguir esperando, sin dejar de desarrollarse en tu país, aquí en República Dominicana, en el caso de nosotros. Eh, ya en el caso de lo que es México, aquí están las fechas claras el F1, abril 1, 2001, 22 años, es mucho tiempo, F2A, de los cónyuges, eh, o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente, estamos hablando que están los de noviembre 1, 2018. Esto había un promedio de 4 años y medio. Los F2B, hijos solteros, como ya he mencionado más arriba, en este caso concerniente a lo que es México, junio 1, 2001, 21 años. F3, los hijos casados de ciudadanos, noviembre 1, 1997, 25 años. Y F4, los hermanos de ciudadanos. Agosto 1, 2002. Este es un breve resumen de lo que tiene que ver directamente con el boletín de visa. Atento a los demás boletines que vamos a estar regularmente pasándole a ustedes. Así que Dios le bendiga. No olvides suscribirte al canal de YouTube, de, de TikTok, de Instagram. Estamos en las redes sociales. Así es que hasta la próxima.